televidentes de las 7 en el 7 la verdad de los hechos por BTV efectivamente el día viernes hemos fi, eh, firmado el programa fiscal financiero 2023 donde hemos establecido eh, las proyecciones de las principales variables económicas como la inflación la tasa de crecimiento el volumen de inversión también el déficit fiscal respecto mm -hmm. al tamaño del PIB y es importante, Ilse, que el pueblo boliviano sepa que nuestro programa fiscal financiero es soberano. Anteriormente al 2006 las autoridades económicas tenían una sumisión a, la, a, las, a los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. De hecho, el propio Fondo Monetario tenía un piso dedicado en el Banco Central de Bolivia, si no lo sabe la población. Tenía todo un ambiente solamente para el Fondo Monetario, los grupos macro que se llevan los días viernes, no sé en esas épocas qué día se hacían los grupos macro, pero no se comenzaba si no estaba el representante del Fondo Monetario. O cuando venía la misión eh, del, por el artículo cuarto a Bolivia, las autoridades económicas iban al aeropuerto a recibir a las... ese era el tratamiento y la sumisión que tenían las autoridades económicas en el pasado por los programas por los que estamos eh, amarrados con el Fondo Monetario. Hoy, y en nuestra primera etapa de gobierno, más de 16 años, Bolivia lleva su propio programa fiscal financiero y con éxito. Ahí están los resultados en la gestión 2022, donde afuera nos han reconocido como una economía que ha llamado la atención por tener un nivel bajo de inflación en un ambiente de incertidumbre, volatilidad alta inflación muchos países por encima del 10% otros por encima del 8% y eso nos ha permitido Ilse y Pueblo Boliviano tener eh, un reconocimiento y el Pueblo Boliviano ya lo ha reconocido el 2020 cuando ha votado por más del 55.1% por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Lo cierto que estas eh, proyecciones para la economía boliviana ya es fijada por el Estado, como usted dice, ya soberano, para poder eh, fijar estas proyecciones en cuanto a la economía. Ministro, ¿cómo es que se cierra la economía en términos económicos en la gestión 2022 y cuáles son los desafíos que contempla este programa fiscal financiero para esta gestión 2023? Mira, Elsa, lo importante es... Que el pueblo boliviano sepa que el 2022 no ha sido un año sencillo, ha sido un año muy complejo, porque nos hemos enfrentado a los shocks negativos de aumento de energéticos, aumento de costo de insumos para la agricultura en todo el mundo por la, los efectos negativos de la guerra Rusia y Ucrania, eso hay que señalarlo. No, ha sido un año difícil para toda la economía mundial y Bolivia ha sabido capear de manera... Eh, y de, con mucha resiliencia y con medidas adecuadas en su momento cuando firmamos el programa fiscal financiero allá por marzo del 2022 hemos cerrado una gestión con ta una tasa de crecimiento positiva que va a estar rondando cercana al 4% un déficit también que va a estar muy cercano y tal vez por debajo de la meta que nos habíamos o la proyección que teníamos la inflación por lo que nos han reconocido afuera y han reconocido al país por la aplicación de un modelo heterodoxo, así si se llama, pero nuestro modelo es el modelo económico, social, comunitario y productivo, que le ha permitido a la población tener una tasa de inflación baja. ¿Por qué es importante controlar la inflación? Porque la inflación es el impuesto más regresivo que puede haber en un sistema económico, porque le afecta a los pobres, porque los ricos, aunque... Podrán renegar porque haya, hayan altos precios, pero tienen medios para eh, seguir comprando y seguir eh, consumiendo la misma canasta. En cambio, los pobres no tienen ese medio. Por lo tanto, nosotros hemos sabido cubrir, hemos sabido eh, darle los elementos para que el bienestar en las familias bolivianas se preserve luchando contra los shocks negativos de la inflación mundial. Uh -huh. Y que también la población pueda tener el poder adquisitivo que se requiere, esto es lo importante también. Exactamente, eh, la inflación erosiona el poder de compra, por eso los economistas llaman a, este, a la inflación, a una inflación alta, como un impuesto regresivo. Es el único impuesto que no pasa por un congreso o una asamblea y es uno de los más dañinos. Nosotros recordamos que eh, Bolivia ha tenido periodos hiperinflacionarios el año 56, el año 85, donde vinieron economistas de Harvard, John Eder el año 56 Jeffrey Sachs el año 85. Pero ahora nosotros con nuestro programa fiscal financiero totalmente nuestro, con economistas bolivianos, con un equipo económico liderado por bolivianos, sabemos mantener la estabilidad de precios en un ambiente donde en todo el mundo la inflación ha sido el dolor de cabeza de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Ahora, ministro, para esta gestión 2023 se proyecta también un contexto internacional bastante complicado en materia económica. El programa fiscal financiero planteado en nuestro país, entonces, eh, se basa en una inflación baja, continuar con la estabilidad de crecimiento económico. ¿Cómo se pretende poder lograr obtener estas proyecciones? Lo que se ha hecho para nuestro programa fiscal financiero es establecer las bases del crecimiento económico. Esto está ligado con la inversión, con el crédito que también se está suministrando al sistema bancario. Nuestro sistema financiero es un sistema sólido con una Tasa de una mora con una tasa cercana al 2,2%, una tasa eh, muy baja a nivel regional. Entonces, nuestro sistema financiero es un vehículo importante para dinamizar la actividad del microproductor, de las pymes, del mediano, del eh, sí. empresario también grande de, que tiene actividades también a gran escala. Nuestro sistema financiero es ese vehículo y a la par está la inversión pública con la dinamización de proyectos productivos como lo ha señalado nuestro presidente Luis Arce en agricultura nuestra, van a estar nuestra primera planta de biodiesel por octubre ya ahorrándonos 100 millones de dólares va a entrar ya en producción nuestra siderúrgica del Mutún nuestras plantas de zinc nuestra química básica nuestra industria farmacéutica entonces son varios proyectos que van a estar también con los proyectos de infraestructura, caminos, infraestructura fitosanitaria, y estos elementos van a ser los que van a posibilitar ese crecimiento de la actividad económica, la producción, con un control, de, obviamente, de los shocks negativos que tenga la inflación, que también se prevé en esta gestión 2023, que van a ir relativamente moderándose, como también las tasas de interés a nivel mundial, que ya han tocado cifras de dos dígitos. Entonces, en ese ambiente complicado y complejo, el programa fiscal financiero está con la proyección de lograr que haya dinamicidad en el mercado laboral, hay empleo, mm -hmm. ingresos, producción, pero también estabilidad de precios. Se ha fijado un crecimiento económico de 4,86% y una inflación de 3,28% Ministro. Así es, nosotros en nuestro programa fiscal financiero si me permites, aquí tengo el, la hojita del programa fiscal financiero, tenemos 4,86% de tasa de crecimiento eh, tenemos 3,28% en tasa de inflación 4,006 millones en inversión, tenemos eh, un déficit de 7,49% respecto al PIB déficit uh -huh. público y tenemos eh, una ganancia de reservas proyectada de 500 millones de dólares uh -huh. eso es nuestro programa fiscal financiero Ahora, en cuanto al tipo de cambio eh, a la moneda estadounidense ¿se mantiene también? ¿está fijado para este año? Nosotros desde el año 2020 cuando nos hicimos cargo el 9 de noviembre eh, siempre nos ha, se nos ha preguntado lo que tú estás eh, en este momento consultando, estima miles nosotros con el equipo económico que conformamos conjuntamente con el Banco Central no vemos en este momento ningún tipo de argumento uh -huh. o algún tipo de indicador que nos obligue en este momento a hacer una modificación en el tipo de cambio uh -huh. así que nosotros seguimos manteniendo nuestra manera de eh, manejar la política cambiaria y vamos a seguir en ese mismo trabajo eh, en la presente gestión. Esto también le da más gralo, valor, por ejemplo, a la moneda boliviana, ¿no, ministro? Lo que permite es que muchos de los shocks externos, como eh, elevación de los precios de afuera, no se transmitan de manera eh, acelerada dentro de la economía. Es un elemento también de... ...de barrera eh, en, en el efecto contagio que puede uh -huh. haber de los eh, shocks que se dan en, la, en el resto del mundo. Por lo tanto, nosotros por el momento no vemos ningún indicio para modificar nuestra uh -huh. política cambiaria. Permítame preguntarle, por favor, ministro, ¿cuál es el objetivo de la política fiscal, monetaria y cambiaria? Para el pueblo boliviano, la política fiscal son todas las actividades que hace el gobierno central... ...y obviamente también lo pueden realizar los gobiernos subnacionales... ...en términos de gasto público... ...el gasto rutinario que son pagos de salarios, compra de bienes y servicios... ...pero el gasto que consideramos clave y relevante y es parte de nuestro modelo... ...es el gasto de inversión... ...es ese gasto que aumenta la capacidad productiva de la economía... ...que le permite a nuestra economía poder producir cada vez más... ...ese es un elemento importante... El otro es la recaudación, la política tributaria, la política que permite también al Estado obtener los recursos para volcarlos a ese gasto. Y ahí también están los incentivos que se han dado para que la gente tribute. Está el REIVA, que es el, la, la devolución en efectivo, el reintegro en efectivo para que la gente tribute. Está también nuestro IGF, que es el impuesto a las grandes fortunas el 2022 hemos llegado a tener una recaudación cercana a los 58 mil millones de bolivianos, ya superando incluso la del 2019. ¿Eso qué significa? Que la economía en el 2022 ha tenido un buen comportamiento, sino de dónde van a, vamos a obtener todos uh -huh. estos eh, tributos. Lamentablemente también hay que decir que podía haber sido más, pero los 36 días de paro y estas acciones que realizan grupos eh, de cívicos en Santa Cruz no le está permitiendo a la, a la región y obviamente aportar al país con esa recaudación que eh, podría haber sido importante también para la economía nacional. Ahora ministro, eh, uno de los principales eh, motores de la economía boliviana es la inversión pública. ¿Cómo es que se va a ir fortaleciendo para esta gestión 2023? ¿A qué sectores se va, se va a destinar también? Porque uno de los objetivos principales también es la sustitución de importación. El 46% del presupuesto de inversión en nuestro presupuesto general del Estado 2023 está abocado a la inversión productiva propiamente, en proyectos productivos que te estaba señalando, Ilse, ¿no? uh -huh. proyectos en la parte agropecuaria, en la parte manufacturera, está también eh, la, la industrialización de muchos eh, insumos básicos que tenemos, materia prima que tenemos en el país y le da mayor valor agregado. Entonces, 46%, un 32%, 33% está en la parte de infraestructura, y lo demás está en proyectos multisectoriales. Por lo tanto, es un presupuesto que apuesta a la parte productiva, que es uno de los elementos que siempre ha ponderado nuestro presidente Luis Arce actualmente y también cuando era ministro de Economía. Ahora, ministro, no podemos dejar de lado este reconocimiento que se le hizo a usted recientemente por parte de The Banker, que es una revista de inteligencia financiera, miembro del grupo financiero eh, Times de Londres, porque usted está como el mejor ministro del continente americano. Bueno, nosotros agradecemos ese reconocimiento, <risas> pero lo consideramos un reconocimiento colectivo ¿no? de todo el pueblo boliviano. Todos los bolivianos somos merecedores de ese reconocimiento. Galardón, incluidos todos los que estamos aquí, porque eh, todos hemos confiado y hemos apostado por la aplicación de este modelo económico-social-comunitario-productivo. Si no fuera nuestro modelo, como señala Financial Times y The Bankers, que eh, la aplicación de este modelo heterodoxo, uh -huh. ellos llaman, ha permitido a la economía boliviana generar resiliencia y una capacidad de adaptación importante en términos de aplicar subvenciones, en la energía y de los insumos para los alimentos y eso no eh, nos ha permitido que no se transmita el incremento de precios que se ha dado en el mundo eh, en nuestra canasta familiar. También la urea ha sido importante en ese sentido, en la producción de nuestra planta de urea para que los pequeños productores tengan ese insumo productivo importante en la agricultura. Todos estos elementos han permitido que Bolivia sea destacada como una de las economías con menor inflación, mayor crecimiento y eh, adentro no los reconocen algunos, pero afuera sí llama ¿sí? la atención y esto es algo que también debemos eh, elogiar en relación a nuestro modelo económico, social, comunitario productivo, su aplicación y los resultados objetivos que la gente de afuera se da cuenta, pero aquí los analistas eh, políticos y económicos por su sesgo político no lo quieren reconocer. Y justamente podemos ver en estos momentos en pantalla lo que es este reconocimiento que se hace al ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro por parte de The Banker que es una revista de inteligencia financiera que ha estado reconociendo diferentes eh, puntos y aspectos en cuanto a la economía boliviana y es destacable también poder eh, tenerlo a usted eh, ministro para poder abordar este tema y los diferentes componentes que, que implica poder tener este reconocimiento así es Hilsen, algunos analistas políticos y algún, algunos cívicos han empezado a ir tratando de millar y ir eh, en contra de lo que se ha conseguido en términos de resultados del modelo económico inclusive en una carta eh, Luis Fernando Camacho eh, establece de que Bolivia es el país más endeudado de, de la región. Quiero mostrarle al señor Camacho que eso no es cierto. Nosotros aquí en nuestra eh, evaluación con datos objetivos de América Latina y el Caribe estamos con un endeudamiento total de 45,7% respecto al tamaño del coronavirus. Mira cuántas economías están por encima de la nuestra. Entonces, vemos que falsamente el señor Camacho quiere generar un ambiente de desconfianza e incertidumbre y con algunos eh, analistas, tanto económicos como políticos, pero también hay que recordar que estos mismos analistas en el gobierno de facto eran autoridades económicas, cuando habían caídas de reservas de más de 1.500 millones, algunos de ellos eran directores en el Banco Central, ¿cuándo salieron a decir que este era un problema? Uh -huh. Nunca lo dijeron y jamás salieron a decir. ¿Y dónde se fue esos recursos? Por lo menos en nuestro caso, en la disminución de reservas, sabemos que ha ido a la subvención de gasolina y diésel. En ese año el precio de la gasolina, el precio del diésel estaban por los suelos. ¿Dónde se ha ido semejante cantidad de recursos? Ellos deben responder al pueblo boliviano, deben ser eh, eh, responsables de los actos que hicieron como autoridades Y ahora como analistas quieren salir como angelitos. No hay que olvidar que el señor Valverde, el señor Andrés Gómez, dos semanas antes de la elección, rogaban, les rogaban al señor Camacho que se baje porque querían que el señor Mesa llegase a un balotache con el, eh, nuestro actual presidente Luis Arce. Y ahora se hacen como analistas eh, totalmente eh, independientes. Yo veo ahí algunos eh, miembros de la prensa como voceros de comunidad ciudadana dentro del, de, del ámbito de la prensa. Está clarísimo que ellos han tenido su revelación en su momento por el sesgo político. Y para mí ya no son creíbles esos periodistas que en ese momento rogaban porque haya un determinado resultado político. Ya es, una, eh, to, es un total eh, eh, reconocimiento de su sesgo político hacia un candidato. Y, obviamente, cuando hacen este tipo de opiniones, yo también tomo desde ese punto de vista que tienen un sesgo totalmente político. Ahora, eh, ministro, si bien eh, se está trabajando por parte de las autoridades y del gobierno nacional para poder tener una reactivación y una reconstrucción económica en nuestro país, lamentablemente en el departamento de Santa Cruz hay otra realidad porque hay grandes perjuicios económicos. Permítame, por favor, porque vamos a establecer contacto con nuestras compañeras de trabajo ya que hay bloqueos y queremos saber cuál es la situación que se tiene con Reina Bernal en la terminal de buses, ya que hay grandes perjuicios por los bloqueos. ...que se están registrando en este departamento. Adelante, Reina. Las imágenes que ven en pantalla corresponden al interior de la terminal bimodal Santa Cruz. Hay usuarios que buscan viajar a diferentes departamentos del país y otros a algunas provincias. Por ejemplo, constatamos que hay venta de pasajes a Oruro, Cochabamba, La Paz... Pero no hay muchos pasajeros, ¿no? No hay muchos pasajeros, es lo que nos han podido informar las empresas de transporte que se arriesgan a tomar rutas alternas a los puntos de bloqueo. La población no está dispuesta a parar, motivo por el cual permanece abierta esta terminal bimodal buscando generar movimiento económico pese a los bloqueos en algunas carreteras. Tránsito informó que no hay autorización para cerrar esta terminal junto a las empresas y los usuarios de terminal continuar trabajando. Bajo Reina Bernal por la información que nos da a conocer desde la terminal de buses. Ahora vamos a establecer contacto con nuestra compañera Silvia Baltazar, ya que la población cruceña está exigiendo que se reactive la economía del país y que se deje de lado todo lo que llegue a perjudicar esta reactivación adelante Silvia. Correcto, y precisamente estas imágenes la muestra del de sentimiento del cruceño en estas fechas. Precisamente podemos observar la reactivación económica que se da sobre el tercer anillo entre Avenida Brasil y Tres Pasos al Frente. Estamos exactamente, compañeros, en las afueras de la terminal bimodal, porque sin duda esta zona es una zona comercial, donde se registra una cadena también de hoteles y residenciales, donde, bueno, en este caso son acogidos los turistas que llegan también de otros departamentos y otros países. Podemos observar también que en este lugar existe un comercio, diferentes centros comerciales, población que vende del día a día y sin duda trabaja durante las 24 horas y los 7 días de la semana. La población está, en este caso, apuesta por lo que es la reactivación económica y sobre todo en diferentes zonas de la capital cruceña. Esta, por ejemplo, es una zona muy conocida por toda la población hasta donde llegan cerca de eh, 5.000 eh, pasajeros, se puede decir así por día, eh, tanto que llegan de otros departamentos como también salen a diferentes destinos del país. Estamos observando en imágenes que la población está en sus fuentes de trabajo, las líneas de micro, hay que mencionar que son cerca de 30 líneas de micro que pasan precisamente por esta avenida principal eh, para, eh, para llevar a los vecinos a los diferentes barrios y diferentes zonas de la capital cruzada. Eh, las imágenes hablan por sí solas, es el movimiento que se registra sobre el tercer anillo de eh, la avenida Brasil y la avenida tres eh, pasos al frente. Nosotros compañeros con estas imágenes precisamente del movimiento que se registra y el trabajo que re realiza la población en el día a día retornamos hasta Estudios Centrales. Agradecemos a nuestras compañeras de trabajo tanto Silvia Bernal como también eh, a Silvia Baltasar y a Reina Bernal por la información que nos dan a conocer desde el departamento de Santa Cruz y la situación que se tiene en estos eh, momentos. Eh, ministro, los cruceños lo que quieren es poder trabajar, poder tener eh, la normalidad cotidiana que se tiene día a día, principalmente aquellas personas que viven del día a día, que se están viendo perjudicados por estos, eh, por estos paros, bloqueos y también estos movimientos violentos que se están registrando en el departamento de Santa Cruz. Así es, el, el paro de 36 días ha mostrado que hay dos, bolí, dos Santa Cruz. Una Santa Cruz que quiere la producción, que quiere generar ingresos, que quiere generar eh, fuentes de empleo, movimiento económico y hay una otra Santa Cruz de élites que solamente por sus aspiraciones personales y de grupo quiere perjudicar a este otro grupo que quiere trabajar dentro de Santa Cruz. Siempre hemos dicho desde este lugar, exhortamos a los cívicos de poner eh, actitudes eh, en contra de la reconstrucción de la economía, porque Obviamente la mayoría del pueblo cruceño vive eh, de estas actividades, y no tal vez como ellos que tienen digamos ya acumulada su riqueza y no les interesa eh, lo que le pueda pasar a sus coterráneos en las actividades rutinarias del día a día. Por lo tanto, eh, es menester de que depongan esas actitudes y el departamento de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz vuelva a tener la dinámica de trabajo empleo y movimiento económico que es eh, una de las características de, de esa región. Ahora ministro usted nos hablaba acerca de esta denuncia que se ha dado a conocer por parte de Luis Fernando Camacho en cuanto al endeudamiento, él habla de que este año en el presupuesto general del Estado está contemplado que Bolivia se va a endeudar por dos mil millones de dólares más. Bueno son fuentes de financiamiento, hay que recordar que eh, Bolivia tiene acceso a los mercados eh, de capital internacionales y si a Bolivia le fuese mal, no tendríamos esta capacidad de ir y eh, obtener este endeudamiento. A ver, yo pregunto al pueblo boliviano y a cualquier eh, ciudadano, si alguien perdiera su trabajo y va al banco y pide un crédito, ¿le dan? No le van a dar. ¿Por qué? Porque ha perdido una fuente de ingreso, de repago. Uh -huh. A Bolivia le permiten ir a los mercados de capitales. Los organismos multilaterales de crédito también le dan porque hay movimiento económico, hay capacidad de producción, de generación de ingreso. Y Bolivia, como otras economías que también son vecinas eh, en Sudamérica, también van a los mercados de capitales. Lo ha hecho Chile, lo ha hecho Paraguay, lo ha hecho Colombia, lo hace Brasil, Argentina, por lo tanto, eso eh, de decir que tenemos eh, un monto de 2 mil millones en el presupuesto, lo hacen todas las economías, uh -huh. y en la medida que la economía es creíble, le van dando estos recursos. Yo quiero mostrar aquí un cuadro donde eh, el año 87 debíamos el 99.1% de... ...de la deuda respecto al tamaño de la economía... ...respecto al Producto Interno Bruto... ...en el gobierno de Víctor Paz Estensoro. Esto se ha ido reduciendo en el tiempo... ...y volvió a aumentar acá el año 2020... ...con un 33% en el gobierno de facto... ...y luego ha reducido en el gobierno del presidente Luis Arce... ...a 29.9%. ¿Eso qué significa? Que hay un manejo adecuado del endeudamiento externo... Y el umbral de la Comunidad Andina de Naciones da como un límite del 50%, no estamos todavía en 33,3%. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos todavía márgenes para poder eh, solicitar estos créditos. Y en un crédito no solamente interviene el que se presta, sino también el que presta. Y el que presta evalúa cómo está la economía, evalúa la capacidad de pago y en función de eso te presta es decir que si nos prestan es porque han evaluado que hay capacidad. esa capacidad de pago la economía tiene un funcionamiento adecuado bueno para poder hacer frente no solamente al siguiente año sino a todo el servicio de la deuda que es de aquí a 7, 10 años por lo tanto es totalmente falso lo que dice el, el señor Luis Fernando Camacho y además, si el endeudamiento fuese malo, no habrían organismos multilaterales que presten plata, no habrían bancos, deberíamos pensar que eh, es un pecado ir a, a sacar un crédito dentro de un banco. Y la gente sabe muy bien que la, una de las formas de apalancar, de crecer, es ir y prestar, eh, prestarse esos recursos, porque estos recursos no es para el pago de salarios o, o compra de bienes y servicios, sirve para la inversión pública para mejorar la capacidad productiva, para aumentar bienes de capital dentro de la economía. Le da a, la, a, a muchos sectores la posibilidad de modificar y mejorar su productividad. Para eso es el endeudamiento público. Y cada vez que hemos ido a la Asamblea Legislativa, se ha defendido estos proyectos con los destinos que tienen estos recursos específicos en la inversión productiva. Además, los organismos eh, multilaterales, cuando te prestan, no te prestan así para que gastes libremente en lo que tú quieras, te prestan en la mayoría de nuestros créditos con un destino concreto si es saneamiento, agua eh, riego es para una carretera con destino específico y un desembolso en cuanto eh, se vaya avanzando en esa actividad de infraestructura uh -huh. ahora eh, Bolivia es uno de los países más endeudados de la región ministro. vuelvo a repetir aquí muestro Está en, en, ni en la zona media, está en la zona baja de países con el nivel de endeudamiento más bajos respecto al tamaño del PIB. Está seguramente por ahí abajo Paraguay, está por encima Nicaragua, está Ecuador por encima y Brasil mismo, entonces hay otras economías que tienen niveles de endeudamiento más alto que nosotros por lo tanto es totalmente falso lo que dice el señor Luis Fernando Camacho, sería bueno que se haga asesorar de mejor manera para que no escriba las tonterías que estoy uh -huh. Valga la aclaración entonces, ministro ya para poder ir cerrando por favor las proyecciones que se tiene para nuestro país para esta gestión 2023, vamos a continuar con la estabilidad económica, crecimiento económico inflación baja el equipo económico del gobierno va a seguir aplicando nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo para seguir este tren de crecimiento, estabilidad de precios, volumen de inversión, eh, reducción del déficit. Vamos en esa misma senda, no vamos a perder el, el tren con el que la economía se ha ido reconstruyendo a partir del año eh, 2021, 2022, y estamos alcanzando los niveles prepandemia, por eso el crecimiento ha permitido esto, pero no hay autocomplacencia aquí, tenemos que seguir redoblando esfuerzos para lograr que la economía boliviana siga, eh, tenga los sitiales que tuvo en muchos años, donde ocupábamos el primero o el segundo lugar en tasas de crecimiento de la región. El Banco Mundial... La Cepal y el Fondo Monetario nos eh, catalogan entre las tres o cuatro economías de mayor crecimiento del año 2023. Ministro, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Yo se le agradecido, irse a todo el pueblo de Bolivia, a los televidentes de BTV, por el espacio que nos dan a las 7 en el 7, la verdad, de los hechos. Muchísimas gracias. Ha estado con gracias. nosotros el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, para podernos hablar en cuanto a cómo está la economía boliviana, cuáles son las proyecciones para esta gestión 2023, continúa la senda del crecimiento